Hola Leo, bienvenido a tu lectura para las próximas dos semanas, esta lectura es para la gente de Leo de sur o ascendente. vamos a comenzar por una lectura general A ver qué, qué trae alguna, estas dos semanas para ti veamos bueno lo primero que me aparece son eh, conflictos eh, discusiones o diferencias de opinión o situaciones que te han hecho plantearte eh, de que por ahí puedes sentir que, que has perdido la batalla eh, y eso de alguna manera te, te, te ha quitado eh, presencia, te ha quitado eh, sentirte bien contigo mismo y por, también por ende comunicarte mejor con los demás, ¿sí? A ver, eh, bueno, veo acá como una necesidad de, de establecerte, de, de sentirte seguro. Sí, de, también puede ser de por ahí de tener, de sentirte como con el autoestima bien. Hay hay una necesidad desde, desde antaño. Puede influir en esto una mujer que de alguna manera yo creo que esta, esta mujer o eh, que puede ser una madre o alguien mayor o una chica muy seductora eh, de alguna manera ella te, te ha conflictuado un poco y de hecho se ve que puede ser eh, puede ser por esta persona eh, o por o porque quieres por ejemplo quieres estar más segura o seguro en tu trabajo sacrificas eh, tiempo o tiempo emocional en pos de eso sí. también o, otra lectura eh, que puede ser es eh, un sufrimiento por una añoranza del pasado ¿sí? eh, se ve añoranza, nostalgia eh, si tienes niños se ve que va a ser como fundamental que te vas a centrar en eso la carta que te representa habla que vas a estar muy muy eh, muy sensible eh, muy conectado con tus sentimientos eh, y también por ahí puedes estar un poco dramatizando situaciones en tu entorno la, las cosas mm, se ven, eh, yo diría, eh, um, poco estables, ¿sí? Eh, es como que incluso monetariamente podrías estar mm, justo eh, a momentos que estás bien y a momentos que te, como que te faltara dinero o incluso valor personal, ¿sí? como que eh, en tu entorno se ve cierta inestabilidad. Eh, lo que pretendes tú en estas dos semanas al menos, tus pretensiones son eh, transformarte, ¿sí? Eh, volverte mm, un leo o una leona, por decirlo así, 2.0 dejar un pasado atrás eh, pasar página ¿Sí? eso se ve y eh, definitivamente yo veo que lo, que lo logras o que vas camino a eso creo que es necesario que confíes en, tu, en tus capacidades no porque eh, pasaste un mal rato o tuviste un desencuentro o tuviste un, una pelea, eh, te, quite, que te que eso te quita energía, sino que al contrario, potenciate. ¿Sí? Bueno, esa es la lectura general. Recuerden que esta lectura es general para la gente de signo de leo si quieres una lectura más personalizada tienes el correo mi correo en la cajita de descripción vale ahora vamos a ver cómo va a estar el tema sentimental para la gente soltera de leo bueno se te ve muy muy muy a la defensiva es como que estuvieras esperando que que la otra persona del primer paso has pasado como eh, se te ve muy desconfiado eh, eh, ahora mismo y yo creo que en las próximas semanas vas a estar en un periodo de reflexión y por lo mismo vas a estar siempre poniendo como eh, cierta resistencia eh, yo creo porque necesitas encontrarte ¿sí? ahora si preguntas si vas a encontrar eh, alguna pareja mm, no en, en, esta, en, estos, en estas dos semanas no lo veo vale ahora eh, la actitud correcta habla de dejarse querer dejarse conquistar mm, es como si te invitan a a salir eh, por ejemplo tómalo, pero no, no no intentes a partir de esa invitación como futurizar y empezar a, a, a, a cuestionarte bueno, y qué pasará en el futuro qué, qué viene después ¿sí? déjate querer déjate conquistar vale Y ahora vamos a ver cómo va a estar el amor para la gente que está en pareja o digamos está casada, tiene una pareja estable. Bueno, en general se te ve estable, sí, eh, puede ser que por una situación familiar o digamos si el conflicto que yo te decía al comienzo eh, tiene que ver con justamente con tu pareja, quizás eh, estás como en compás de espera o como que también estás viendo eh, la situación, el problema desde un solo punto de vista creo que tienes que verlo desde todas las aristas eh, acá habla de que vas a estar eh, digamos en cuanto a las en cuanto a la relación como dejándote eh, llevar un poco fluir eh, proyectándote y sobre, pero sobre todo si estás casado, o ya tienes pareja, vas a querer eh, eh, proyectarte para algo más concreto. ¿sí? El, la actitud correcta habla de que dejes ese, ese estancamiento ¿sí? y, te, y como que, eh, que cambies tu forma de pensar de forma radical o tu forma de actuar de forma radical. Si estás en compás de espera, muévete. ¿sí? no pienses, eh, actúa ¿sí? pero en general se ve estable durante estas dos semanas para la gente que está en pareja vamos a ver el tema del trabajo para estas dos semanas a vamos a hacer un corte Mira, eh, yo creo que en, lo, en, lo, en el trabajo es, es como que, por ejemplo, eh, necesitas en tu trabajo sentirte valorado, ¿sí? Es, es como, esa es la energía que está en ti. Ahora, eh, puede ser que en estas semanas haya un poco de confusión o que te cuestiones si eh, donde trabajas eh, realmente se valora tu trabajo sí porque se ve que puede haber mucha exigencia eh, pero que no te pero que no y que tú cumplas con lo que te exigen pero que no te digamos no te digan nada no recibas un feedback no recibas si está bien o está mal entonces hay un sentimiento de, como de frustración de yo hago todo lo posible y no valora mi trabajo y puedes por ahí estar bastante como también como cuidándote mucho sí eh, como incluso en, en lo monetario como ahorrando como se te ve así eh, bastante como a la defensiva ...acá el, el consejo... O, el, ...o la actitud correcta... ...es que... Eh, si, eh, ...te refugies en, en tu familia... ...o en tus cercanos... ...si sientes esa frustración... ...o esa incomodidad... ...o que no te valoran en tu trabajo... Eh, ...si la pregunta es... ...encontraré trabajo esta semana... No, no lo veo. Eh, se te pueden presentar alternativas, pero es como que no te convencen del todo. ¿Sí? Eh, ¿Qué más puedo señalar? Es, eso, es como no te frustres, no, no te enojes si ¿sí? no te dicen, oh, está bien hecho tu, tu trabajo. ¿Sí? Eh, Yo, sigue trabajando con la misma energía y vuelvo a señalarte refúgiate en tus cercanos en, en tus amigos en tu familia ¿vale? y ahora vamos a ver el consejo del oráculo para estas dos semanas para Leo Bueno, la carta es el estancamiento, sí, vamos a ver qué dice. Ah, bueno, acá dice eh, lo he hecho, he hecho está. Esta carta puede señalar el final de un intenso malestar emocional. El poder de, cam de cambiar de rumbo hacia algo mejor eh, se manifiesta en ti. Tus ángeles aparecen para ofrecerte protección a largo, a largo plazo. Eh, puede haber ciertos desvíos, pero... Eh, eh, pero justamente para que te enfoques en el presente las cosas van a cambiar pero por ahora debes dirigirte hacia el lugar donde te conducen y la frase de esta carta dice, este camino está obstruido así que toma un desvío eh, Dice también, no esperes que la situación actual cambie, sin más. No, no pierdas la concentración y encuentra otro camino. También te plantea si tienes la capacidad de adaptarte a nuevas situaciones. ¿Sí? Eh, y cómo, cómo reaccionas eh, emocionalmente y si eres capaz de, como te decía, de adaptarte a lo nuevo hacer un cambio de dirección a eh, transformarte como te decía en tu lectura general sí así que bueno con, esto, con este consejo que habla de adaptarse a cosas nuevas durante estas dos semanas eh, a no tener miedo a eso eh, concluye esta lectura si les gusta pueden dejar un like también los dejo invitados a que se suscriban al canal, y que también en los comentarios me dejen saber sus sugerencias, cualquier comentario es bienvenido, así que que estén muy bien, muchas gracias, nos vemos.